Hola galeones, ¿cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal y en este caso, en este episodio, estamos en versus Bob Wick. Uh, hola. Y ha vuelto a revivir. ¿Pero qué es esto? O sea, se muere Bob y revive. Y revive. O sea, esto es un bucle. Pero, y casi tiene unos micrófonos, o sea. Bueno, vamos a empezar. <ríe> Digamos, si de cosas eh, A ver, si hacemos. Sí, este tiene luces muy fuertes y. Tensionantes. <ríe> Ojos. Que te ven, que. No sé. No. Si eres una rosa no puedes. Ostras. <ríe> o sea, gracias por usarle el mod. ¿Cómo voy a decir a todos estos? Hay uno que se llama SAS, sas, sas sas sas. Y al lado sale como eso de Among Us. Sas. Among Us. Sonido. Perfecto de... de sonido de pedo. Quiero escucharlo otra vez, quiero escucharlo otra vez. Qué relajante. Somos story mode. Uh A ver. ¿Semana Bob o oh, Bob's Oslime? O Onslaught. Tengo ni idea de qué es Bob, eh, de No sé qué es Onslaught, pero da igual. Vamos a empezar por la, la semana Bob. En Hard, en difícil. A ver. A ver qué tenemos nuevos aquí. Vale, aquí está Bob. Bob, aquí estás. ¿Qué eres tú? Pip. ¿Te pareces estúpido? ¡Ah! ¡Ostras! ¡Qué buena conversación! Nunca había visto una, una conversación tan buena como esta. Sabéis que lo digo con ironía, ¿verdad? Pues la, la primera canción no se trata nada más La primera canción empieza a ser un poco... Chuli, sí Para algunos youtubers no me parece parecerá Pero para mí me gusta un poco, o sea ¿Cómo he podido fallar en esa? Da igual Es un fallo... fallino fallino... Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Oye, pues es como un dibujito, como... Como un dibujo, ¿no? Sí, es un dibujo. Vale, primera canción pasada. Uh, esto se empieza a, eh, a perturbar un poco. ¿Qué ha sido eso? Bob esquibo uh, Bob Esquidip... Estoy muy enfadado, tío. Me parece mucho a Dream. Ostras, pues, pues tiene razón, eh. Dream es un youtuber que, que, que es casi igual que este. O sea, se parece un montón, tiene un montón de razón. Creo que se ha enfadado por eso. Big Bob Fanny. Eh, o sea, como diciendo gracioso ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! me acaba de pegar este tío lo siento no podemos pagar por esa resto de animación Los... ay no no no que lo siento se nos ha olvidado eh, poner la, la, el resto de la animación lo siento yo ph2 eh, Ah, vale, ya tenía que dar ah, a enter hmm, Aunque esté enfadado, sigue cantando bien, ¿eh? Me gusta mucho la letra que canta oh. Oye, va rápido, ¿eh? Sí Esa, Esas canciones ya me están gustando y eso que son solo dos Vale, bien Voy perfecto, voy perfecto Bueno ¡Ah! Se ha complicado esta parte Pero igualmente me la paso Es que soy de los mejores que hay En este juego Ah no sé a veces es como que me es como que me da emoción y y, me, y yo también canto no sé por qué vale uf, uf. ah Bueno, no veas No veas la, lo que... Lo de bien que lo he hecho, ¿eh? Ahora qué vas a hacer, ¿eh? Bob, Bob Te enfadado el micrófono ¿Ah? No sé si habéis visto eso Lo so, so, so, siento, me ha olvidado de la animación A ver No, de mi amigo ¿Qué, hace ese? ¿Qué le pasó? ¿Por qué ahora tiene esos ojos? ¿Y por qué no tiene boca y ni nariz? Bueno, antes no tenía nariz Y eso da un poco de mal rollo ¡Bup! Esquip Madre mía, tío, que no dice nada ¡Madre mía! ¡Oh! ¿Eh? ¿Por qué está Pico muerto ahí? ¡Ah! ¿Por qué está Pico en el cuando hay muerto? ¿Al lado de Girlfriend. Bueno, y detrás de Bob está como Pico muerto. Pinchado por eso. ¿Por qué he tenido que poner eso? ¿Y por qué me está tapando la pantalla? Se me está moviendo la pantalla encima de mi ordenador. ¡Ah! ¡Oh, ¡Ostras! Me está tapando la pantalla con, con ojos. ¡Ah! Se me está... Bueno, cada vez que sale el ojo, como ahí, se me mueve la pantalla y y ahora no veo las teclas si la veis vosotros pero es que me ha tapado que se nos acaba de subir la pantalla es que se está subiendo sola o sea se está moviendo la pantalla mientras yo le doy yo no, no. eso no me gusta eso no me gusta no no no locura que la verdad es que es muy complicado ¿verdad? Sí. la verdad que sí porque es que eh, o sea hay que hacer esto y es súper rápido y encima son un montón al final cuando ponga el ojo es que tengo que dar las teclas porque cuando se ponga el ojo porque si no le doy el fallo y no me doy cuenta porque se está aquí el ojo tapándome la pantalla Vale, aquí están las, las teclas porque las estoy viendo bien. por ahora vamos bien, pero en el último, donde tienes que dar todas las teclas, pero súper rápido, es súper complicado, tío. Esta parte, esta, esta, esta, esta. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, he vuelto a perder, de verdad. para la parte esa, es que ya pronto van a empezar y por eso me estoy preparando. Por eso estoy todo de rato, dando las teclas ahora, para preparar Y ahora cuando me salga, pues lo hago normal. en la semana, pero ni me importa ni me importa que no cuente lo he hecho y lo habéis visto sí. y tengo razón ahora vamos a jugar Box Onslaught que sepáis que la semana me ha gustado oh, animación acaba de desaparecer Boyfriend hasta la próxima Boyfriend, porque te has convertido en una hamburguesa? Y bueno, Bob, como siempre ahí, loco, con unos ojos perturbadores. Como siempre, no, pues la última ocasión. Eh, ¿Dónde estamos? ¡Eh! Sabía que este día llegaría. ¿Y quién se supone que eres tú? Uh, ¡Una carpeta amarilla! ¡Es Bob! ¡Bob! ¡Es Bob! ¡Esponja! mi nombre es Ron Sugartit ¿Quién es el pequeño chico que, que está ahí Bob ay no Bip es who Bip Vip Pat Pupu ¿Qué pasa a ti eh, te parece eh, te... Eh, te... Eh, te... Eh, te... te... te... como un de uh, um, de Tú te, eh, pareces un, uh, um, te pareces mucho como a un. Uh, um, <ríe> Espera, te parece mucho como a un. Madre mía. Espera, te parece mucho como a un. Mira, eh, estoy. No estoy realmente segura de. Uh, pero realmente necesitamos llamar a un servicio secreto o a la policía por lo que acabamos de ver, que será Bob Cállate Yo odio a las mujeres Los chicos guays odian a las mujeres Oye, esa palabra está un poco fea, ¿no? para alguien Puedo ser un rap guay Si tú también puedes hacer un rap guay Creo que podrás pasar Pero... Eh, así mi mod versus Ron versus, versus Bob ¿Qué te crees? Se hará famoso y yo volveré difícil para hacerlo más difícil y menos posible. Es ¿Eh? ¿Qué? Ah, ya comienza, vale. Porque ya le esponja ahí llorando. Pero una imagen de risa, no. Vale, es fácil y no está tan mal eh, la canción O sea, es un poco graciosa eh. Vale, vale, bien, bien, bien. Me acabas de de tirar un pedo te va a tirar un pelo Escucha, esa la cosa. Había sido eso. Bien. ¿Ah? ¿Acaban de, de matarle? Ay, qué bien. ¡Bob! Te vuelvo a ver las caras. Menos mal que te he visto. ¡Eh, me he traído mi pistola! ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, Bob? ¿Que te iba a matar con una pistola? Mu eh, muerto. En una En un... En un camino muy guay. No olvidéis de eso. Se han muerto, pero de una forma muy guay. Scoop, dup, pu y bra que eh, qué, qué, qué demonios tío. Eh, eh, eh. ¿Te parece a una interper Fin del diálogo. ¿Ah? Yo también he sido sí, lo mismo. ¿Ah? Vale. Oye, no sé nada mal, eh. uff. Digo dos cosas para esa canción: una es rápida y otra eh, me gusta. Bueno, que está guay. Y eso me gusta. Con solo esas dos cosas ya me gusta que necesito que sea rápida y que sea complicada porque a mí me gusta las complicadas ya que yo juego eh, a este juego y soy muy bueno parece complicado, eh, y lo es me gusta parece más complicado, ¿eh? Ay no, tío, fallé un montón. sepas que, que, en este momento os voy a avisar de una letra de que muy pronto haré el vídeo del mod de Chaggy. ¿Cómo lo habéis oído queréis verlo? pues solo tenéis que suscribiros y no perderos en el momento que lo suba si ya habéis subido, lo habré dicho después no sé si le he dicho esto en un vídeo después, pero es que ahora mismo todavía no he subido el mod ese pero eh, lo subiré a mi canal y no sé si lo habré subido ya o no porque yo estoy en unos días que está bien y lo he hecho. Si lo habré hecho, pues vale. ¡Oh! Por pues, cierto, sí, antes... Eh, uf, uf, uf, este tío da más, más rollo que el de antes. Mira, asquerosa gata! Estoy harto de... Eh, eh, yo antes me, te veía como una broma divertida Pero ahora me, eh, lo que voy a hacer es... esa eh, no lo entiendo No, no te voy a dejar tan fácil Nuevas mecánicas, nuevo diseño... ¿Nuevo diseño? Dice... Nuevo... La, la... Yo... No sé qué es, creo que es nuevo diseño, no sé Nuevo... Todo pero, mmm. Todavía te ves como de Nim y es que es verdad tío se parece al youtuber ese. Oh qué bien Bob no y me mandas esto me manda una foto de del dedo como sacando el dedo de haciendo el corte de manga o sea sacándome el dedo. Eso eso no ha estado nada bien por culpa de eso. Voy a ponerme en modo Tahu, en este en modo Vale, sí Uf. Vale, bien, no se ha complicado Porque antes, la anterior era más complicado Aunque a lo mejor va a pasar algo de repente ¡Ay! No espero, me he más me he porque iba a coger una cosa Vale, Vale, ya está ¡Oh! ¿Quién desapareció? ¿Quién desapareció a dónde tengo que dar sin verlo O sea. Pero es fácil, o sea. oh, ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Había una tecla ahí que no he pulsado porque se me ha olvidado y no me ha bajado la vida. O sea es que no tengan que pulsar esas teclas. Creo. A ver, le voy a tratar de pulsar. ¿Cómo he pulsado una? ¡Le he pulsado! ¡La he pulsado y, y me está bajando la vida! Me está... Vale, vale, ya sé que no puedo pulsar. Mientras que la... hay una que sí la tengo que pulsar. Acabo de verlas. ¡No, ¡Le, do, le do, no, no! ¡No! Oh. Eh, acaba de clavarme. De hacer.. Me acaba de clavar, tío. Madre mía. Madre mía. ¿Pero estamos locos? ¿Qué es esto? Oh my God ah, ah, ah, ah. Ya me he enterado antes Vale, ya está, ya está Vale, seguimos Bien, bien Vamos bien, vamos bien Pues mira, sí que es difícil, eh Como no me lo esperaba Bueno me la he ido, sí que me lo esperaba Porque si antes fue súper difícil Debería de ser más difícil ahora Madre mía, tío, en la parte de esta no me gusta nada cuando estás dando la vueltas. Las teclas no me gusta nada, ya que me lío mucho. ¡No, no le doy, no le doy! ¡No le doy! ¡Y le Pero ¿qué hago? O sea, le doy a las que no puedo. Y no le doy. O sea, es qué tío, es Es que es horrible. Y yo se me mueve la cámara. Y es como que en el fondo se ve como algo extraño, ¿lo veis? No sé si se ve por arriba y por la izquierda oh my God. ¡Oh! ¡Oh, 3, 2, 1, Y lo peor es que hay un montón de teclas, tío Malas teclas normales, malas teclas, que te tengo que dar, malas teclas que, que no les tengo que dar, me confundo mucho, tío. Más que desaparecen algunas veces, más que ahora de vueltas, más los anuncios, tío, es que es, es una locura. Tío, que no quiero un, un, un millón de euros, que no me vas a escamear. Eso es una estrada. ¡Ay, le he dado! ¡Le he dado, le he dado! ¿Por qué le he dado? ¿Por qué le he dado? No, no, ¿por qué le he dado? pasado oh, es bien ve cómo eres has ganado en este es escenario es no tengo trucos aquí espero que sea la última vez para ti para mí a lo mejor te veré pronto en el futuro quién lo sabe quién sabe pero estaré aquí observando oh! Madre mía Alto, alto, alto Tengo un mensaje para todos los galeones Antes de acabar el mo el mod este Hemos acabado todo Hemos acabado Bobbui y Bob on, Bob on pero, pero hay una canción secreta en Triple que se llama Little Man. Que la acaba de encontrar y es que estaba testeando. Y de repente, bueno, esto son un montón de grandes, y no me he dado cuenta. Y yo son un montón de veces. Esto, esto, o sea, mirad esto. No hemos hecho esta canción. Ah, y antes de. Ah, vale, espera, no lo digo después. No, sí, lo digo ahora. Un saludo al Panagan Bot, que, porque me lo había pedido, porque me, le encantan mis vídeos. Pues, eh, pues nada, un saludo para el Panagan Bot. Un saludo. Bueno, vamos a empezar la canción. Eh, pues mira, sí que es pequeño, ¿eh? Es muy pequeño, la verdad. Uf. Todas las canciones que yo siempre veo Fray en Freddy and Funky me gustan todas, o sea, las hacen como muy bien, no, pero o sabes cómo madre mía, ¿eh? es complicado. Ah no, no es nada complicado. Es como muy pequeño, pero es como muy enfadado, ¿no? Es como muy pequeño y muy de enfadarse mucho, ¿no? Vale, eh... Pero quién se supone que es este, o sea... Se parece un montón a vos. O sea, pero... O sea... Eso no entiendo nada, ¿o sea? Eh, ¿Qué está pasando? Qué? Eh, es que, tío, eh, no sé, está diciendo para palabrotas eh, Se es, es, están insultando los dos a la vez O sea Malos son, ¿no? Se los dos, o sea Me gusta más la parte de la que canta así Menos, no me gusta nada parte que se insultan los dos Porque a mí no me gusta los insulto Bueno, parece que esa. Madre mía, eso sonó, eso sonó muy fuerte. Ah. Está chula la canción, pero no me gusta nada de esa parte. Madre mía, no suena. No sé si está la canción de la cucarachas. Mani, eso es eso suena no, no, muy fuerte, weón. Y así acaba. Ok. ¡Dale! Right. La que va a un pedo. Y es super larga esa canción, pero muy fácil. Eso me gusta porque... Bueno, en realidad lo que me gusta son las canciones difíciles. Y me, me gustan más las difíciles. Porque así me cuesta más y... Bueno, es un poco complicado. <risa> y estás dando solo dos videos de no Pizza here. ¿Qué? ¿Qué? Se supone que el de antes era el meme de... Oye, eh, la pizza está aquí. Y ahora dice, oh. ¡oh! Y ahora se cae de las escaleras e intenta de ir a por la pizza. Oye, pero ser chiquito o ser pequeño tampoco es tan malo. Eh, pero esto cuando que va a acabar, o súper sea, largo. No me gusta nada de esa parte que sale como. Tan man que haces aquí. Ese Tangman de la semana 7 aquí. Ya el de video de pequeño. Esto para tener 30 minutes video? Yes, really. If you tap now to watch a short video, you'll receive 30 minutes of ad free music. Ah, y ya acaba eso ha sido todo, pues nada y bueno, me voy a despedir ya que acaba el vídeo, ya hemos hecho una canción secreta bueno, espero que os haya gustado el vídeo, dadle a like suscribiros y adiós